Bienvenidos a mi canal. Estamos de camino stairway to heaven con nuestro guía local semi local. Say hello Kevin. Importaba hello. Importado Pensilvania pero ya es hawaiano lleva aquí tres años. Vamos a hacer stairway to heaven una de las caminatas más peligrosas de Oahu. Caleras un poquito desmontadas nos han dicho ya veremos qué tal son igual no es para tanto pero lo que es seguro es que está muy guapa. Nos vemos cuando lleguemos. I Hemos pasado la primera sección que creemos que es la más tensa Por lo que nos ha dicho es donde suele estar la policía Que es donde han cerrado el camino para desmontarlo Antes todo el mundo lo hacía, lo que pasa es que supongo, se habrán dado cuenta que es un poco peligroso Y no se quieren hacer responsables Entonces ya hemos pasado la primera sección a través de la mini jungla esta de, de bambús Y ahora estamos en una carretera que supongo que los coches podían circular por aquí antes Y este es el principio Nos queda aproximadamente una hora y media, dos horas por delante Y a ver qué hay ahora porque la verdad es que yo no tengo ni idea de lo que hay Sé que hay unas escaleras en algún punto pero no lo tengo muy claro Vamos a verlo que la parte que viene ahora es la más chunga que lo que hemos hecho antes no era nada Mirad lo que tenemos por encima Es épica esta autopista Pensábamos que la caminata era ilegal y estábamos un poco asustados por si nos veía la policía Pero bueno, se ha hecho durante un montón de años y resulta que se sigue haciendo Estamos justo debajo de la autopista Yo creo que la autopista más bonita que he visto en mi vida Y andando por la jungla Vamos a seguir para arriba a ver qué nos depara este camino Llevamos unos 10-15 minutos andando Y empiezan las escaleras Estamos... La verdad que en mitad de la jungla de Hawái Hace un calor y una humedad de locos Estuvo calor. tuvo eh. Es como que se está muy bien en Hawái Excepto cuando empiezas a hacer actividad Entonces tendrá un calor Me dejado la puerta cerrada Miquel Y hasta ahora me ha gustado mucho la arquitectura hawaiana Pero he de decir que las barandillas se les han quedado Un poquito bajitas para la gente muy <risa> bien ¿Ahora está mejor en esta parte? No, sí, porque está más inclinado ah. Hemos visto a, a gente bajando y lo que os puedo decir es que están llenos de barro Yo creo que se han resbalado unas cuantas veces Llevan 8 horas de caminata, decían, solo querían salir de aquí, están reventados La verdad es que yo nunca he subido algo tan escarpado, creo Que no sea escalada Pero va de puta madre porque te puedes coger a los lados Eso sí es verdad Hombre, si no fuera por las escaleras, esto sería imposible, imposible de subir Y está todo de mojado, una. húmedo, tipo tropical, es una locura es que ganan las escaleras para arriba, las te enseña Sí, hostia Mirad, mirad, mirad, mirad Ahí está el camino, pero mirad por dónde sigue ahí arriba. Parece una pared, eh. Tengo miedo. Al final parece literalmente una pared. Está guapísimo. Vamos para arriba. ¿Cómo te sientes, Abril? Muy cansada ya. Entrenamiento de glúteo intenso con los bullshit. Mañana ¿Vaya? vamos a hacer un culo nuevo, tío. Literal. <risa> vamos para arriba. No toques. I got off. Acabamos de subir una parte muy vertical. Y ahora viene una igual, está rota, tío. Pie, Hay tramos caídos. Empezamos a ver aquí los primeros tramos caídos. Beltrán, a está chido. Me está encantando. A mí también, tío. Y lo que está súper guapo, tu A nivel de diseño, es que estos de aquí, los, según lo inclinado que sea, los van girando, ¿sabes? Ahora son súper sí, planos. Y está vamos. muy bien, está muy bien pensados los hierros, ¿sabes? Porque tiene, tiene esta barra de hierro y esta otra aquí. Y las escaleras las van regulando según la inclinación. Para que no te resbales O sea, que esto ha llevado tiempo, la verdad. Pero. Muy guapo. <ríe> y un buen ingeniero mejor que nosotros. Es una locura, tío. Esta parte... es bestial. Es una montaña rusa para abajo, tío. Que no sé cómo explicarlo. No te caigas, eso es, así se explica. He hecho casi más brazo que piernas subiendo aquí. Estaba el colgando. Que, que estás colgando. Literalmente. Es, que es como subir las escaleras. Ah, para allá, chavales. Beltrán te estás cagando, ¿verdad? ¿Qué? ¿Eh? Es Beltrán. <risa> ¿Qué? ¿No me estoy cagando? Se está todo el rato cagando y encima vale. no lo digo crees ladrón? Que todos son de su condición, hija de puta, eh Llevo todo el día pedándose la cabrona y yo no me tiro el No hay es que no eres un niño te pones en estos juegos? ¡Ay! Me has picado ¡Ay, son, que me rotas Nos ha dicho Kevin, el gobierno hawaiano está pensando en quitar las escaleras Así que esta es casi seguro nuestra última oportunidad de subirlas Y hemos hecho bien, es una locura pero lo hemos hecho bien Podéis ver lo que estamos subiendo, podéis sentirlo un poco, la locura que es. Lo que no podéis es oler cómo huele un sobaco, Uf, con este cansancio, esta humedad y este calor, capaz de espantar a cualquier persona y animal. Por fin llegamos, por fin llegamos. Ah no. ¡Qué Gran guía. ¿Nique? ¿Nique? Uh, uh, how far are we? Two -thirds. Really? Tal uh, vez <laughs> yeah. We're la mitad. Sí. Estamos a dos tercios o la mitad. La verdad es que es un poco sketchy, pero no es muy dura. Es bastante, os voy a enseñar las vistas. O sea, no es muy dura porque vas cogido. Es como continuo todo el rato. Estas son las vistas. Qué locura, tío. Súper empinadas. ¿Dónde se ve la escalera? Hostia, ya ves. ¿TV? Si miráis allí, vosotros no lo vais a ver, pero allí arriba se ve la escalera. Qué vistas, me he tenido que poner esto porque estoy sudando a lo loco. Cuando utilizo el drone, se me caen todas las gotas de sudor al móvil. Hostia. Es muy heavy, tío. Mucho calor. Voy a contaros una cosa que me han enseñado para la gente que se pregunta. ¿Qué coño hacen estas escaleras aquí en medio de esta montaña tan empinada? Nos han explicado que en la Segunda Guerra Mundial, bueno, esto era una base, había bases militares en Hawái, en las islas, uh -huh. y tenían un satélite de comunicación ahí arriba para comunicarse rápido durante la Segunda Guerra Mundial, porque podían Qué atacar feo. los japos o quien fuera por si se les estropeaba, o supongo que para montarla, poder subir y bajar a arreglarlo rápido, montaron estas putas escaleras. ¡Qué locura, eh! Y el que correr aquí subiendo y bajando cada día. ¡Madre mía! Además de, imagínate, seguramente murió gente montándolas, porque hay partes Mira, no, sí, sí. te aquí Mira, o sea, te caes aquí Acantilado para un lado, acantilado para... para Supongo que no sería muy, muy seguro hacerlas Pero bueno, nos han hecho a los demás un camino espectacular Siempre acordaos de hacer cosas que estén en vuestra capacidad Esto es importante decirlo Porque nosotros lo pensamos, pero hay gente que no lo piensa Queremos que lo sepáis acordaros de hacer cosas que estén en vuestra capacidad Seguimos Hay que ir bien cogido siempre ¿Veis el horizonte? Está recto ¿Veis la barandilla como está? Pues así están las escaleras Esta es la inclinación Que venga un ingeniero de caminos Y nos diga si es un 45% o cuánto <risa> Se siente inclinado Desde luego que sí Pero es un punto positivo porque llegas antes arriba Con una buena inclinación <risa> Y más cansado <risa> sí. Vamos. Vamos a seguir Joder, cabrón se ve? Estamos a punto De entrar en la zona de niebla No sé si se aprecia Sí se aprecia, sí Creo que ya solo podemos contar cuatro personas Una, dos, tres y cuatro. No sé cómo será después, no creo que haya mucha visibilidad, un poquito más de humedad Nos mojaremos un poquito más y se pondrá interesante a ver cómo es Queda bastante poco, hay un búnker ahí arriba, una caseta Y que creo que es el, la antena de telecomunicaciones, no el satélite, en inglés se dice satélite Y luego hay un tramo más que se puede seguir un poco y ya estaremos en el final es fucking épica Dicho esto, seguimos andando y a ver cómo es el final de esta caminata que he de decir que nivel de dificultad Asequible, asequible, o sea, es un poco locura Tampoco, la gente, nos, es que la gente nos ha asustado mucho Todo el mundo era wow, es una locura Yo no la he hecho, conozco a alguien que la ha he hecho, un amigo de un amigo A ver, tiene cierto riesgo Y evidentemente no se puede negar que hay escaleras rotas y tramos complicados Que están en una pendiente vertical prácticamente sí, Y con sí. barandillas bailando, eh, le faltan escalones O sea, es un poco sketch, pero dentro de lo que cabe, bastante asequible estábamos muy asustados, eh Si hubiera sido de repente y estamos mal acostumbrados, ¿eh? Sí. Sí, sí, estamos, sí. venimos entrenados. Seguimos. Bienvenidos a mi casa. Hemos llegado. no doesn't look like a communication satellite. No estamos ahí todavía. ¡Bien! Es un poco más alto. ¿Qué es esto? Esto es donde el carro de cable car went up. Okay. Oh, tenían un cable. Sí. Las escaleras eran solo en caso. Ahora lo entiendo. Había una telesilla para subir y bajar rápido, pero si se estropeaba, necesitaban subir de alguna forma porque es una puta locura, es imposible subir sin escaleras. Entonces construyeron las escaleras por si acaso. Dicho esto, una de llegadas aquí tenías que seguir subiendo hasta la antena de telecomunicaciones. Que es donde vamos a ir ahora. Ha dicho que nos quedan hace 5 minutos, ha dicho que nos quedan 30 minutos de luz. Bueno, una hora de luz, pero en 30 minutos tenemos que empezar a bajar. Así que vamos a andar, intentar llegar hasta la antena y a ver si lo conseguimos. Eh, 25 minutos nos quedan aproximadamente. Let's go. Let's go, papi. Uh, yeah, yeah. All right, Let's go. Yeah. Ahora sí que hay niebla. Podéis ver la autopista, aún se puede ver. Pero ya estamos bastante en medio de la niebla. Ahí está Kevin. Esto tiene pinta interesante. Estamos en lo alto de una cresta, ¿eh? Mira para ese lado. Vacío. Mira para ese lado. Vacío. Ahí está. Ahora sí. Una de telecomunicaciones. Oh, mama. Wow, mira, tío. Esto tiene que estar rústico, chaval. Para que os hagáis una idea de la humedad. ¿Qué hay aquí arriba? Yes. Todo el día niebla, todo el día lluvia, está todo lleno de barro Yo yes. Igual que flipas aquí arriba, eh Parece que no porque abajo hace sol casi siempre menos por la noche Pero aquí hay un montón de nubes y lluvia siempre oh. Mira, cayendo ese trozo sí. Las putas antenas Bueno, las parabólicas ¿Alguien sabe lo que es esto? Interesante, parece agua, tío Cali Agua fría, agua caliente Perdón, no tengo ni puta idea de lo que es, vosotros... Algún genio nos lo dirá Igual es algún Son tipo mí. de batería o algo Ni idea tampoco ¿Vamos para arriba? Sí Vamos, bro coronamos está bueno claro, ¿eh? este tío se mantiene se mantiene pues vale Hostia, da miedo esto en la puta cima Épico. Sí, Está feliz. Está épico, tío. Yes, yes sí, sí, sí. bien, bro. a <laughs> uh, <se> <laughs> Hawái. Papi. Woo, woo. Kevin. El mejor guía de montaña en Hawái. ¡Sas! ¡Y puedes to the top de esto, también. ¡Oh! ¡Vamos <laughs> ¡Oh, sí! Yes. Aún no estamos arriba del oh, todo. Yes. This is moving, bro. Oh, man. Some people go right there. No fucking way. No. Hostia, this is shaking. Shhh. No hemos conseguido. Estamos arriba del todo. Nos vemos en 2 semanas. Yo me estoy acostumbrando aún. Okay. Okay. Hawaii, ese tipo. Tenéis que venir.